en una carrera eh, mortal a la, a la esmeralda amarilla sonic.exe versus sonic moderno <risa> el Lego Sonic No sé qué está haciendo aquí Lego Sonic pero bueno vamos a correr espera que porque ese así es muy muy veloz es muy muy veloz lo único que oh, oh, oh me ha atorado me ha atorado, me ha torado me ha atorado uh, cuidado cuidado cuidado cuidado cuidado, cuidado. Oh, uh oh casi me caigo casi me caigo casi me caigo cuidado aquí cuidado aquí Oh. Uy, eso es complicado Eso es muy complicado Hey, hey, ¿cómo están? Gente de YouTube, Mr. Matter aquí comentando uno No Hey, hey, ¿cómo están gente de YouTube? Mr. Maner aquí reportando un nuevo video para ustedes. Así es como se hace un intro, señores. Serio, no serio. Aquí en este canal no somos serios, señores. Si quieres que sea serio, por favor. No sigas viendo este vídeo porque nosotros no somos serios, solo gente genial en este canal Y bueno, estamos en un nuevo vídeo de Sonic Freedom Universe Todos ustedes me han estado insistiendo que juegue Sonic Freedom Universe Mr. Miles juega Universe, juega Universe, juega Universe Pues aquí está, Freedom Universe Estaba esperando a una nueva actualización de un personaje que van a poner que les va a encantar Pero bueno, como no tienen paciencia, pues vamos a, vamos a jugar ahora Vamos a mostrar los avances eh, los avances que han hecho en este juego Todos los cambios Y porque han, habi han habido muchos cambios en los personajes En los mapas, me lo han comentado Ustedes, y bueno <ríe> Respecto al intro, bueno, fue porque alguien eh, Comentó que mi canal era muy Sobreactuado, pues sí, pues claro que es sobreactuado Amigo, porque porque estamos tratando De divertirnos, ¿sabes? De divertirnos, de hacer roleplay, no somos un canal De críticas, y bueno, bueno, bueno También me he enterado de que hay un nuevo mapa Que Green Hill ha cambiado por completo Así es, hay un nuevo mapa, Green Hill está muy muy diferente. Um, hay muchas diferencias. Estamos en el nuevo Green Hill Zone. Vamos a ver cuáles son los nuevos cambios de este... de este mapa. Eh, vamos a cerrar este menú. Eh, bueno, para empezar creo que ahora el Sonic moderno tiene boost. <risa> ¡Wow! <risa> Tenemos aquí a Persona Sonic pero la verdad es que no me interesa eh, por ahora jugar al Persona Sonic. ¡Qué bonito se ve! Creo que ha mejorado mucho gráficamente. Eh... Qué bonito bus. Vamos a ver. Tiene el Spindas. No, no tiene el Spindas. Aquí tenemos el Homing Attack. He visto un poquito, un poquito del, de este mapa. Espera, ¿qué es eso? Eh, vamos a ver. Ya no. Eh, Sonic ya no tiene. Eh, Sonic moderno ya no tiene el homing attack. Puede. Ok, puede hacer el. El, el slide. El slide, que es este, el de rapi. No sabía que podía. Y con el mismo. Con el mismo botón para hacer el derrape puedes eh, hacer el. <risa> el stomp. No sé cómo. Lo siento, es que no me sé los términos en. ¡Ay, no! ¡Me voy a atorar! ¡Me voy a atorar! ¡Ay, no, no, no, no! Uf, ok. Es que no sé cómo hacer los. No, no sé cuáles son los términos en español. El azote o cómo se le puede llamar. No lo sé. <risa> Está súper genial. Es que se puede hacer una carrera completa aquí. Wow a ver, esperen, aquí hay que tiene animaciones ahí, ¿eh? Uh -huh. Uh -huh, ¡Qué bonitas animaciones! A ver Muy bien ¡Wow! Está genial, a ver si sí, funcionan estos ¡Wow! Uh -huh. uh -huh. Y aquí tenemos eh, la ubicación de una esmeralda del caos Parece que han reiniciado los mapas, ¿eh? Ya no tenemos más mapas Parece que ahora los están haciendo por islas Bueno, vamos a explorar el mapa Y vamos a ver los cambios que tienen los personajes eh, Primero quiero ver Qué tan lejos puede llegar aquí esta, Este camino que está por aquí A ver A toda velocidad ¡Woo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! Ya estoy planeando una carrera con León Picarón Le voy a decir que Que si se pueden unir suscriptores Aquí a, a la carrera por si quieren correr conmigo y con León Vamos a ver cómo está eh, um, Classic Sony. A ver Change Character Bueno, para empezar vamos a ver las diferencias que hay en el nuevo menú eh, Tenemos eh, Open Menu Y ahora podemos teletransportarnos de zona a zona Pero solamente hay dos zonas aquí Que está el Fan Art Room El nuevo Fan Art Room Vamos a verlo, vamos a verlo A ver, qué bonitas obras, qué bonitas obras Creo que he visto algunas de estas obras en el Discord de Sonic Freedom Universe Bueno, aquí tenemos a Sonic Clásico Tiene, como pueden ver, tiene eh, los bracitos los, brati, los bracitos de... De Spaghetti Que se ven súper geniales Se ven súper geniales, me encantan A ver, vamos a por... ¡Ah! Y eh, vamos a ir a la playa con Sonic Así es, vamos a ir a la playa porque es temporada de playa Es eh, vacaciones de verano Se supone que es vacaciones de verano De verano a menos en Estados Unidos Pero eh, bueno, pues quién sabe Vamos a ver y vamos a ver los cambios que hay en, en Tails y en Silver Y no sé, vamos a explorar por ahí Bueno, vamos a ver, vamos a ver ¿Qué más nos puede ofrecer? Tenemos aquí un campo abierto de, de Green Hill Zone eh, vamos a ver si hay algún lugar donde podamos conseguir ¡Aquí está la playa! Uh, aquí está la playita Tenemos la playita de Green Hill Zone eh, ¿Habrá algún secreto por aquí? Nada Y por acá Nada Sonic debería tener... El Sonic clásico debería tener el Spindash ¿eh? No sé por qué se lo han quitado eh, Cuidado que si te caes Cuidado que si te caes aquí ¡Oh! Podemos ir más adentro, ¿eh? Podemos ir más adentro ¿Qué hay? ¿Pececitos? ¿Pececitos? No, no hay pececitos Bueno, eh, parece que no hay mucho a donde podamos ir Ya exploramos este, este árbol Quiero ver las animaciones que tiene al, al hacer el coming attack porque, porque Classic Sonic no tiene ningún coming attack Así que vamos a ver cómo va ¡Ok! ¡Uy! Se ve muy bonito Este Sonic necesita espindas ¿eh? En serio, este Sonic necesita un Wow. ¡Oh! He encontrado otra esmeralda aquí Hay un lugar secreto Hay un lugar secreto aquí Pero yo ya tengo esa esmeralda Ya tengo la verde, la amarilla Ahí está la verde Y por cierto, me había equivocado Yo había dicho que el Sonic clásico no tenía espindas Que le faltaba pero... pero me he equivocado De hecho, si sí lo tienen, miren tiene el spin dash, Muy bonito el spin dash. Se ve muy genial. Y tiene aparte el coming attack. Pero me he caído, eh, Me he caído, me he caído. Y aquí tenemos a Tails. Tails normal. Tails moderno parece que tiene una animación distinta. Yo sí lo veo un poco diferente, eh. Sí me parece que la pose es diferente. La pose, neo, la pose normal en la que está. Me parece que es bastante diferente Y se ven de mejor calidad los zapatos No sé, las, las zapatillas No sé si haya cambiado algo en realidad ¡Uh! ¡Qué bonito se ve, eh! Sí siento que ha cambiado la animación La animación de correr Bueno, que en este caso es volar oh, Y la pose está súper La pose está súper, ¿eh? Me encanta Se ve increíblemente bien, eh bueno, eh, vamos a ver eh, los personajes. El primero que, que quiero ver ahora, que es el personaje que nos falta, es um, eh, Silver. ¿Dónde está Silver? ¿Dónde está Silver? Uh, bra, bra, bra, bra, Silver, Silver, aquí está. Silver the Hedgehog, que supuestamente... ¡Uh! Ah, sí, no recordaba que le podías poner eh, la, la bufanda. Silver the Hedgehog eh, supuestamente tenía una nueva animación. Eh, no lo sé, quizás es la pose Quizás ahora ya tiene la pose, miren ahí está Persona Sonic, Persona Sonic que yo no lo tengo <risa> Yo no lo tengo aún, pero ahí lo pueden ver ¿eh? Eh, Tenemos la habilidad De volar, que ya no vuela hacia arriba Al parecer ya no vuela hacia arriba Porque antes sí se podía elevar un poco Pero está brutal la animación Está buenísima eh, eh ¿Qué más podemos hacer? Eh, ¿la, T? la T La R, no, parece que no puede... Usar la habilidad de Stomp. No tiene ningún eh, Spin Dash ni nada de eso. Aunque bueno, Silver nunca ha tenido un Spin Dash. A ver, vamos a ver. No tiene habilidad de máxima velocidad. Digo, no tiene eh, animación de máxima velocidad. Solamente corre. Me gustaría que eh, la animación de máxima velocidad fuera volando, como levitando. Estaría súper genial. Pero solo corre, al parecer. Solo corre. Eh, y bueno. Eh, ah, bueno, vamos a mostrar a Tapes Doll. Eh, Vamos a mostrar a Tail más a detalle. A ver, a Tail Tails, Tail Aquí está, Tail Pero qué bonito se ve Tailsol. A ver, vamos a, a, a tomar la luz. Qué bonito Tail Muy, muy, muy, muy suavizado. Muy detallado. La, la textura. Eh, HD y toda la cosa, está genial Es el nuevo modelo 3D de Tails All. Que, eh, bueno, el anterior era de Sonic R Y ese es mucho más moderno eh, Y ahora Vamos a mostrar un poco de Knuckles porque al parecer Le han dado algún cambio pequeño a Knuckles Que sería eh, el Spin Dash Miren, aquí está Knuckles ¡Qué bonito Knuckles! ¡Qué precioso se ve! ¡Qué bonito! En serio, el modelo 3D Al parecer Knuckles ahora tiene Spin Dash No sé cómo... Uh, lo hace con el, con el Shift, ¡Ok! Ahí están, locos ¡Uh! Wow, se ve muy bien cuando corre máxima velocidad el, el, el, La estela y todo Qué bonito se ve Aún no encontramos eh, todas las esmeraldas del caos No sé dónde, dónde esté la última esmeralda Porque sí que no puedo encontrar el lugar secreto De la tercera esmeralda del caos Quizás no hay Quizás por ahora solo puedes conseguir dos pero bueno, qué bonito se ve, ¿no? Colse, qué bonito se ve y bueno, ya que hemos mostrado eh, los personajes y los cambios que han tenido. Ahora vamos a ir a un roleplay super épico de carreras que les va a encantar. Así que no se lo vayan a perder. Va a estar súper genial. Carrera de suscriptores. Y bueno, pues vamos y luego nos despedimos. Tres. Comenzamos. Comenzamos con la carrera. Comenzamos con la carrera. No se va de boost. No se va de boost. No hemos permitido el boost. Y bueno, pues podemos ver qué bonita animación. Qué bonita animación la de Sonic. Además de poder correr. Uh... Uh, y luego hacia la vuelta, hacia la vuelta y muy bien, muy bien, muy bien Hay que tener cuidado de no caer y luego aquí ¡No! ¡He fallado! ¡No! Vamos a hacer la épica carrera de nuevo en 3, 2, 1 A ver, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre Sonic, Sonic lleva la delantera, Sonic lleva la delantera Pero veamos, ¿Quién tiene lag? ¿Quién podrá tener lag? Para poder frenar esta carrera, para poder llevar... ¡Uf, uh, uh.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 me ha ganado Sonic Moderno, me ha ganado no es cierto, le he ganado yo, le he ganado yo he ganado yo, ha sido muy difícil pero le he ganado yo, bueno, bueno aquí estamos todos listos para hacer una carrera épica de Sonic.exe Tails Doll contra Tails y Sonic Moderno así que vamos, estamos listos vamos a hacer que Jesus haga la cuenta y tres ya vamos vamos vamos vamos vamos la meta será llegar a la esmeralda amarilla primero y antes que todos espero que no me caiga aquí aquí viene lo, lo más difícil lo más difícil. ay me atoré me atoré con un árbol me atoré con un árbol no me atoré con un árbol eso no se vale me he atorado con un árbol no no no no no no no, no. me atoré otra vez me atoré otra vez no lo puedo creer no me la puedo creer a ver eh... no no no no no yo no he podido me he muerto Pablo, Pablo ha ganado Sonic Moderno Ha ganado y ha salvado Ha salvado a, a la humanidad de la destrucción de Tails Doll, de Tails Doll Bueno, ahora estamos en Una carrera, eh, mortal a la, a la, esmeralda Amarilla, Sonic.exe Versus Sonic Moderno El Lego Sonic, no sé qué está haciendo aquí el Lego Sonic Pero bueno, vamos a correr Ya, a ver, espera, que vamos, a ver, ok Bueno, ya está, ok Espera, que por qué se va así es muy, muy veloz. Es muy, muy veloz. Lo único que. Oh, oh, oh. Me ha atorado, me ha atorado, me ha atorado, me ha atorado. Eh, Sonic. Ah, no, no, no, no. no, Es Sonic, es Sonic. Es Sonic. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Sonic, Sonic no le puede ganar. No, no, no. Otra vez me he caído. Otra vez me he caído. Espera, pero no. Tengo que tener la esperanza. Esmeralda amarilla antes de que Sonic la tome, antes de que Sonic la tome rápido, rápido, rápido, rápido. Uh, ya está, ya está, hemos conseguido una esmeralda valiente antes que Sonic moderno. Okay. Bueno, pues he estado buscando todos los secretos de este, de este nuevo mapa, al parecer ya no hay ninguno, al parecer esto ha sido todo, no hay, no hay nada más que podamos hacer. Eh, por ahora esos son todos los avances, todos los cambios y el nuevo mapa, espero que les haya gustado el vídeo, de ser así por favor denle like, compártanlo, suscríbanse, no olviden activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego.